¡Vuelve el festival! ¡Toma teatro! ¿Toma teatro? Está saliendo todo según lo previsto, ¿sí? Según lo previsto. ¿Todo según sí. lo previsto? Sí, todo según lo previsto, nos preocupéis. Talleres, representaciones, debates, acciones de calle y, y ya, encuentros.